Hace un mes estaba en Caracas y me pidieron que diera una conferencia sobre el tema de la evangelización en las redes sociales. Empecé haciendo una pregunta, y es la pregunta que está aquí como título de este video, que es, eh, ¿un cura puede estar en TikTok? ¿Es TikTok un lugar adecuado para evangelizar? ¿Puede estar ahí un religioso? ¿Puede estar algún agente de pastoral, es decir, un laico, que quiera estar en evangelización en las redes sociales? Y la respuesta... Eh, de los primeros que respondieron que estaban ahí, fue no, para nada. TikTok es una red demasiado superficial, este, donde se comparten pues, puras tonterías, la verdad, y nadie está ahí con el interés de, de encontrar a Dios ni nada por el estilo. Eh, y lo interesante es lo siguiente. Si esta pregunta que yo hice sobre TikTok hace un mes, la hubiera hecho sobre Instagram hace tres años, me hubieran dado la misma respuesta, eh, no, Instagram es un lugar donde se comparten puras fotos, hay mucha vanidad, nadie está ahí para, para buscar a Dios, y si esa pregunta la hacemos unos años más atrás, es decir, hace 10, sobre Facebook, hubieran dicho exactamente lo mismo, Facebook no es un lugar donde se puede hacer un trabajo de evangelización, no, no, no es el lugar, no, uno no va a Facebook a, a, a buscar nada que tenga que ver con Dios, y si nos vamos todavía más atrás, a, a los inicios de internet, pues se decía lo mismo. Se decía, no, la palabra más buscada en internet es sexo, este, ahí realmente la iglesia no tiene ningún lugar, etcétera, etcétera. Y eh, lo interesante entonces es lo siguiente. Eh, todas estas redes, todos estos medios, eh, son lugares donde claro que se puede evangelizar. Y de hecho lo que, se, lo que, lo que ha pasado es un fenómeno de que, la iglesia o digamos los agentes de pastoral, los que queremos evangelizar, estamos siempre llegando un poco tarde. Es decir, llegamos cuando la red ya lleva cuatro o cinco años de que ya fue su boom de crecimiento y entonces al llegar nosotros ya tarde ya es bastante difícil, le cuesta arriba, eh, realmente poder crecer y por tanto tener impacto e influencia. Y, y de hecho también que el público al que llegamos siempre es casi casi el mismo público de un poco más de edad que ya está en la red, que ya está cayendo, cayendo en desuso un poco eh, entonces ¿qué pasa? por ejemplo ahora eh, llegamos a, a Facebook y ahorita hay mucho ahí, pero pues realmente ahí ahora la, el promedio de edad de los que están ahí ya es un poco más avanzado por lo tanto quien realmente hoy quiere trabajar con jóvenes Jóvenes adultos, pues está más en Instagram, pero quien quiere trabajar más con, con jóvenes y adolescentes, pues el, momento, o sea, el lugar donde ellos están ahora es, es TikTok. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Uno dice, eh, bueno, ¿cómo entrar en una, en una nueva red? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para, para evangelizar o para poder hacer una oferta, digamos, de evangelización en una red donde la gente realmente no lo está buscando? Y la respuesta es que eh, es como en cualquier campo de evangelización. Tú llegas a un lugar que está paganizado, es decir, donde no está Dios, y lo primero que sucede es que, pues eso, la gente ahí pues no, no, te, no te presta mucha atención. Y entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que, poco a poco, ir ganando la confianza de la gente, la amistad de la gente, ganar su benevolencia. En ámbitos de redes sociales, uno tiene que... Eh, ofrecer cosas que sean más o menos en su lenguaje, más o menos a su estilo, que sean entendibles para ir ganando eh, una, una audiencia. Y una vez que uno va logrando esa audiencia y una vez que uno ha ganado esa benevolencia con la audiencia, entonces uno puede pasar a ir proponiendo eh, lo que es la buena nueva, ir proponiendo el mensaje de evangelización. Este, voy a poner un ejemplo muy concreto que es de la cuenta de Godínez LC, Gustavo Godínez, este, muy amigo mío, eh, pienso que muchos de ustedes también lo siguen o lo conocen. Él hace unos días comparte un video en TikTok donde él sale, pues eh, primero está como rezando el rosario y luego hay una escalera y él empieza a hacer como un pasito de baile durante, por la escalera y luego sigue rezando el rosario. Y la, el título que puso abajo a la, a, la, a la publicación es Mi emoción cuando rezo el rosario. A este video, digamos, hay, ha habido gente que ha reaccionado de un modo y de otro modo. Por un lado, quien, quien lo felicita y, y, y el video de hecho se ha compartido muchísimo y ahorita voy a analizar ese, ese fenómeno. Y por otro lado, quien ha criticado y ha dicho que, que es un video muy frívolo y que es escandaloso y qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Mi respuesta es que ese video para entrar en esa red concreta que es TikTok es excelente. ¿Por qué? Porque como decía antes, cuando tú entras en una red nueva, tienes que adaptarte un poco a las reglas de juego de ahí o al estilo. Y el estilo de TikTok, si lo ven, de verdad, si se meten un ratito a verlo, hay dos cosas. Este, una es que hay como un mismo estilo de videos que se repite mucho y dos, que hay siempre como un elemento sorpresa. El video siempre empieza más o menos calmado, luego hay como un elemento sorpresa que, que como que llama mucho la atención y luego termina. Y eh, en este caso, pues el hermano Gustavo eh, supo, pues jugar justo con eso. El tipo el, el pasito de baile, por decirlo así, que él hace está literal en cada dos de cuatro videos de TikTok. Está súper súper de moda, con lo cual es algo que la gente le llama la atención. Y luego el elemento sorpresa ese de que bueno, él viene como rezando y luego es que hace eso y luego tal, pero además con un buen mensaje, porque él está pues bien vestido con su sotana, este además pone como mensaje eso, ¿no? Esta es mi emoción cuando rezo el rosario, como diciendo, cuando yo estoy rezando el rosario, tengo, o sea, me, me alegro tanto que me dan ganas de bailar así. Eh, por tanto, creo que, que está muy bien hecho en cuanto que se adapta pues, al estilo de, de la plataforma, se hace de, ya presente, este, el video está siendo muy compartido y, y sí, así será, así es el proceso de evangelización. Primero haces un video así, luego haces otro también cómico y, y poquito a poco que ya vas ganando esa audiencia, entonces vas evangelizando, vas ayudando a transformarles y a hacer una propuesta diferente. Eh, creo que esto es algo eh, que hay que hacer y, y, y sigo con este ejemplo para decir esto. Por un lado, Gustavo lleva, no sé si lleva más de dos años, me acuerdo cuando, cuando estábamos los dos en Roma y, y hablábamos juntos sobre este tema de, de entrar en Instagram, ¿no? si la cuenta pública, si no, qué tipo de contenido compartir, etcétera. Y en más o menos dos años que él lleva ahí, o quizá un poco más, este, lleva unos 70.000 seguidores, que de hecho ha sido un crecimiento súper bueno. Compartiendo muy buen contenido, este, videos, imágenes, frases, etc. Dos años, más o menos 70.000 seguidores, lo cual ya es bastante rápido. Con este video de TikTok, en dos días ya lleva 60.000 seguidores. O sea, en, en dos días, lo que en la otra plataforma se está haciendo en dos años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente TikTok es ahora la plataforma de mayor boom, pues de crecimiento. Y por eso, precisamente por eso, creo que ahora es un buen momento para estar ahí. Eh, uno dice, no, pues es que esa red es muy frívola y entonces no, no es un lugar para evangelizar. Bueno, esa red de hecho sí es así, pero solo se convertirá en un lugar en que se pueda evangelizar si empezamos a hacer presencia ahí y si con esa presencia, no de uno, sino de muchos, Vamos transformando poco a poco esa red en un lugar donde no solo encuentras frivolidades, sino donde puedes encontrar mucho más. Este, esa es mi opinión eh, y, y el análisis que hago es ese. No lleguemos tarde, no, no entremos a... O sea, poco a poco, y así va a pasar, ha pasado ya con las demás redes. Poco a poco llegaremos al día que diremos, ah, no, mira, TikTok es un buen lugar para, para compartir el mensaje, pero que eso no pase en cuatro años. Cuando entonces, en vez de crecer en dos días, 60 mil seguidores, sea mucho más lento porque ya la plataforma pues, esté un poco saturada de gente, de contenido, porque mucha gente ya esté pasando a la plataforma siguiente. Por lo cual, mi respuesta es sí. Este, TikTok es hoy un buen lugar para que un cura, un religioso o cualquier agente de pastoral, es decir, cualquier laico que quiera transmitir la palabra de Dios, este, entre. Eh, y creo que hay que, irlo, hay que saber hacerlo así, de un modo primero entretenido, sencillo, ver, obviamente, eh, y, y aclaro esto porque para esa gente que le pareció escandaloso el video de Gustavo, eh, del hermano Gustavo, una cosa es que le hubiera hecho un baile que, es, que en sí mismo el baile fuese pasado de tono, pero la verdad es que no es el caso, es un baile sencillo, alegre, que no tiene, vean, vean el video, vale la pena este, para, que, para que entre en el contexto, y, y entonces por eso digo, creo que sí, que es el momento de, de evangelizar esa red, continuar en las que ya estamos, pero también incursionar ahí y creo que hay un gran potencial ahí de, de crecimiento. Termino diciendo que esto es un cambio de, de mentalidad o de perspectiva, de una eh, óptica de estar a la defensiva, es decir, si yo voy al lugar que es un poco paganizado, entonces yo voy a terminar contaminándome y quedando igual como los demás, por decirlo así. O una óptica en la que uno dice, no, yo soy un apóstol, yo soy un misionero, y precisamente ahí, donde ahora no está Dios, yo tengo que ir y yo tengo que llevar a Dios, que hacerle entrar ahí, que hacerle estar presente ahí. Esa es un poco la, pues, la dinámica. Eh, estoy seguro que es la, de, la del hermano Gustavo, lo puse ahora como ejemplo porque es algo reciente y, y, y sirve, pero sobre todo es ese análisis de cómo eh, el trabajo de evangelización en las redes sociales eh, hay, que, hay que hacerlo... Eh, de un modo un poco anticipándonos más a cuál es la red que, que, que en el momento hay que hay que entrarle y no estar no continuar con ese con ese llegar tarde. Espero que les haya ayudado este este análisis y mucho ánimo a todos los que se pues a los que dedican tiempo, esfuerzo para compartir pues, la alegría del de, de evangelio en las redes.